también quería meter yo el tema de, de aquí, de, que sí tiene que ver porque pues es, un, es un astronauta y lo vi que hizo matemáticas en la película, ni más ni menos que Buzz Lightyear, <ríe> la película que está en tendencia ahorita, pero no por la calidad, sino por esta, este guiño que se tuvo por parte de sus productores y escritores, no sé de quién dependió pero este guiño que tuvieron de un amor, un beso lésbico, le llaman eh, del por qué, porque está ahí, los resultados en Taquí están siendo malos, la gente en México lo estamos estigmatizando eh, la verdad yo no, yo fui a verlo dije, por puro morbo, no, voy a verlo y además me gusta el personaje y pues, realmente creo que no hizo gran mella en mí, por lo menos estaba incluso con mi hijo, un chico de Casi 15 años, que también sabe abiertamente lo que es la sexualidad y los géneros, etcétera. Y pues realmente no vino una reacción adversa, una re reacción eh, que tuviera que cambiar su manera de ver las cosas. Incluso yo ya lo había visto dentro del tema de, de Doctor Strange, ¿no? Las dos mamás de América Miranda cuando sale ahí, pues también es un tema que diría así, ¿por qué tiene dos mamás? pues es, es un sí lo veo como un, un esfuerzo loable de la gente que está al frente de los estudios por lo menos de Disney de marcar un, un hito en que aquí estamos y estamos atrás de estas producciones y lo queremos poner en pantalla para que usted y sus hijos los vean y nos incluyan como eh, pues parte de esta sociedad, no sé, lo veo muy incisivo desde mi punto de vista, hasta a veces innecesario. Y en este caso, eh, hablando del efecto de Lightyear de esta película, donde se habla mucho de, de este beso lésbico, pues realmente, en mi personal opinión, no tuve ninguna carga, ninguna carga en específico de de la trama de la película, sí de la historia, porque se supone que, bueno, ahí es haciendo un spoiler, eh, para los que no la han visto, les doy tres segundos, uno, dos, tres, se supone que la trama, la historia, la, Lightyear, o Layer recula de, de volver a viajar en el tiempo, para eh, llevarse a esta civilización, que se formó en ese planeta, que exploraron, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque ellas dejarían de conocerse y de haber sido felices en este planeta. Eh, eh, contextualmente, sí funciona, pudo haber sido un hombre también, no importaba que fuera una mujer o un hombre en ese sentido, o dos hombres, eh, pero eh, el arco eh, narrativo que quieren exponer es ese, ¿no? Dentro de la película, sí pesta en, en el guión pero no pesa dentro del desarrollo de la misma. Ese es mi punto de vista, Néstor. No sé qué quieras agregar ahí. Yo estoy a favor, sí, oiganlo bien, este <ríe> representante de La Voz del Pueblo que ha dicho La Voz del Pueblo, ahora 95% más cisgénero, ahora 75% más machista que nunca, estoy a favor de que estas expresiones de familia, de nuevas familias, de cariño entre personas se exponga no estoy a favor que se haga de esta forma porque si bien lo dices la historia a final de cuentas pudo haber sido el cuate que regresa por su mascota pues puede ser el cuate que puede ser una familia tradicional papá mamá y no pasaba nada lo que no estoy a favor es que usen el cariño que usen las parejas de esta forma para haber difundido la película de tal forma de tan tenebrosa, tan malévola en el momento en el que ahora todos somos lesbianos por haber visto esa película? No es cierto, o sea, <risa> conozco banda que dijo, voy a ir a ver esa pinche película porque no estoy de acuerdo. ¿A qué vas a ver algo que te enoja? ¿Por qué quieres a fuerzas ver esta película en el que dice por puro morbo? Entonces, yo creo que Disney está usando de una forma macabra, de una forma perversa, de estas relaciones, bueno, no solo Disney, Netflix, este, Prime, Amazon Prime, HBO incluso, de meter estas historias, ojo, os voy a decirlo, de manera forzada, sin ningún arco argumental de la pareja, de, la, de las personas, de cómo fueron creciendo juntos, de cómo se conocieron, de todo lo que tuvieron que convivir y combatir para poder expresar su cariño, su amor, su, su, su extensión de amor a través de los hijos. ...adoptados o consanguíneos... ...como quiera que sea... ...yo no estoy a favor de esa forma... ...de utilizar... ...estas preferencias... ...estas ideas... ...para que... ...sea el piquete del morbo... ...el que mueva al otro porcentaje de la población... ...porque vamos... ...a final de cuentas... Eh, ...hemos cotorreado con asuntos así... ...pero... ...respetando el, los números... Las personas que no lo son, siguen siendo mayoría, ¿no? Entonces, si Disney dice ahora, Disney, Netflix, HBO, Prime, Televisa, quien sea, dicen, híjole, es que nos censuraron la película porque tiene un beso lésbico, tiene una pareja homoparental, le está picando el morbo a los otros ochenta y tantos por ciento que no lo son. Digo, no sé si el número sea correcto, no sé, pero estoy seguro que de estos ochenta y tantos por ciento, Vamos a sumarle el otro 10% que se tienen que ocultar por miedo, se tienen que ocultar por todo ese tipo de cosas. Y por ahí va el asunto. Eso es lo que a mí no me gusta de la película. Vamos, la película Pixar siento que le perdió el hilo a crear buenas historias. Yo esperaba ver a un Buzz Lightyear desde el principio, o a lo mejor un cadete realmente que estaba estudiando, que progresó, cómo iba avanzando su personaje, pero de repente, eh, no sé... Siento que Buzz Lightyear quedó opacado como el personaje de acción que es. Porque es un muñeco de acción que esperabas verlo así, este, echando un relajo. Y le, el enfrentamiento con el emperador Sorg me quedó como... Híjole, no sé. Me quedó como algo mal. No, no, no, no había tenido esa sensación de algo mal hecho de Pixar. Ni siquiera con Cars, ¿eh? O sea, Cars a mí me fascina por el hecho de ver un mundo de carros. O sea ves a los. Puede cars? haber sido que de Cars 2 sí, no, también. Cars es eh, lo de, eh, Pero dices, aún así dices, bueno, tienen autos de espías, tienen autos voladores, qué bonito el auto papa, cómo hacen burla de los autos italianos, este, europeos, no, que, que le, le dicen a los autos de NASCAR que y esa falda y, y los otros traen sus llantotas porque según son musculosos los autos de Fórmula 1 y los de Nascar traen una falda, ¿no? Traen los faldones y por eso no se le ven las llantas. Incluso Cars 2 yo creo que por ahí raya en la comedia. Dices, bueno, es medio chistosa, es como que... ¡Eh! O sea, es mala. Las y... Homer estas medio gays, ¿no? Que Ándale, salen, las no Homer, No quieren ni pisar la tierra. Es por tachonas y van así de... Y eso es un chiste porque a final de cuentas la gente que ha tenido Homer se queja de que se les descompone. Entonces, esos chistes que están incluidos en esa parte, en una película tan mala como lo es Cars 2, ni siquiera acá estaban como presentes, sino eran como chistes cayendo tipo Chavo del 8, pastelazo, uh, no sé. Entonces, eh, en algún momento incluso empecé a cabecear porque realmente me pareció una historia vacía. O sea, realmente yo, yo, yo esperaba ver un poquito más de... De aventura espacial, de realmente una aventura espacial. No, vamos, no estoy diciendo que las animaciones sean malas. La animación es una cosa magistral de Pixar que es inigualable. Ahí sí, punto Siembla bueno. un poquito de ciencia y matemática, ¿no? Punto el, extra para, el, para Pixar. El punto del, del viaje en el tiempo por la aceleración. etc este, sí. Ah, también eso sí, cierto, punto extra también. Pero el hecho de que de repente diga, bueno... ¿Por qué no está el Boss Light que, que conocemos con el traje blanco? Y sale casi al final. O sea, no sé cuánto faltaba para cuando ya sale el traje que vimos al muñeco. Sale como al principio y al final, ¿no? Porque como al principio, ajá, es que al principio. Va sale cambiando el... cada viaje que hace el traje. Como en una oficina, el mero, el traje, el mero traje de voz el blanco con verde y morado, así bien bonito. Primero sale como en una oficina y como que ah ya casi y luego van cambiando los trajes y, y, y, y, y me queda como esa sensación de haz algo de vos, brinca, y al infinito y más allá, gira, cae con estilo. Nada. Oye, o sea, y no dijo la frase, ¿verdad? No dijo y, nunca al dijo infinito, y más allá. Ni, ni infinito ni más allá, ni inferior o algo así, nada. Entonces. Ah, no, sí, era el saludo entre ellos, entre, entre los cuates, pero no lo dice como tal en una actividad que se va a rifar el físico, ¿no? Exacto, Además, yo esperaba que en el momento en el que sale, en el primer viaje donde, donde se va, que, que dijera al infinito y más allá, y, le, y acelerara y en ese momento ¡piu! sale disparada la nave. No, no, no, no, yo creo que sí es un error de Pixar, la historia fue mala, y que usen la inclusión de esta forma para atraer clientes, para atraer clientelismo y todo eso, eso a mí no me parece. Porque a pesar de que sí, efectivamente, soy un hombre, si quieren, machista, este, misógino, ¿qué más me han dicho? <ríe> Cisgénero, viejo, pelotón, elitista. Todo eso, elitista, clasista, no sé de dónde sacan. Cuatro t Ano, Prianista. Prianista, eh, todo eso tan horrible. A pesar de eso, yo soy de la idea que no debería de existir el famoso closet. No debería de existir. ¿Por qué tienen que estar preocupándose las personas por ver a qué, modo, a qué hora sale? Mato, todo mundo debería de ser libre de, de elegir, elegir a quién quiere, a quien ama, a quien le va a dar su, su atención, su cariño, su, su vida entera, o, o, o todo eso. O si quieres, nomás por gusto, hombre. Pues exp, nomás para la anécdota, ¿no? ¿Por qué? Tendría la mayoría, la otra mayoría morbosa tener que juzgarlo. Pero eso no lo vamos a resolver en un programa ni con una película de Disney. Y, y me molesta realmente que, que la empresa que... Es que es una palabra vieja, o sea, para decir otrora, otrora. Una empresa que otrora despreciaba estas expresiones y que solamente la familia, mamá, papá y no sé qué y no... Ahora quiera tomar como bandera de venta este tipo de relaciones. Eso está mal. O sea, nótese que estoy diciendo qué es lo que está mal. No estoy diciendo que salga un beso entre dos mujeres, entre dos hombres, dos mujeres y un hombre. No un alienígena y una mujer, un alienígena y yo. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal. No está mal. Está bien que se exprese, que se vea. Lo que está mal es que sea un argumento de venta. Y lo hace Netflix. Lo hace... Netflix lo hace, pero de descarado y horrible. Y, y suscríbete para ver esta polémica historia. De... Polémico. Polémico que se quieran las personas. No puede ser. Y, y tal es el grado del error. Que no estamos hablando de Vos Laguerre como tal. Estamos hablando de eso. Eso es lo que realmente yo creo que está, está terrible. Porque... El hecho de que el, el otro porcentaje de la mayoría es que fue cancelada en China, pues claro, porque allá no tienen esa cultura, ya ni siquiera son libres de tener hijos, cuando tenían hijos, los, hijas, este, mujeres, porque solo quieren los varones, porque así Jinping le gustan los hombres fuertes y musculosos y no quería hijas, no quería que las familias tuvieran hijas, pues tiraban a las niñas a la calle, claro que van a cuestionar y se van a poner de pestañas porque hay un beso lésbico horrible. Pues no, <risa> no tiene ningún sentido. Ese es el punto. La película, como historia, como expresión de la película, es, es mala. Está muy creada. Como Nada más para, gusta, para, yo creo, de vender al este gatillo que sale el tal Sox. Yo creo que va a ser lo que van a arrancar es. de los anaqueles y ya. ¿no? Es una especie como de catálogo para vender juguetes. Y, y no, o sea, no, no le vi mucho sentido porque sí, yo, yo, yo, yo realmente cuando vi el primer póster, cuando vi los primeros, este, decía Ligger nada más y se veía trailers, el, pedazo, ¿no? el traje, y dije, esa vez es una buena historia. ¿Por qué? Porque vimos Toy Story desde la primera versión. Digo, yo la vi en VHS pirata con una línea negra hacia la mitad. La primera <risa> vez que salió ya por el 95, 94. 94, 94 mm -hmm. más o menos. Y, y dije, ay, qué bonita, los muñecos, mira qué bonito. Y luego vi al Buzz Lightyear do, en la 2, ¿no? Que le gustaba a la chica hasta la yes. Y dije, ah, mira, Buzz Lightyear es un buen personaje. En la 3, dije, vato, se va a morir. Y las lágrimas, acá se van a morir los muñecos, ¿no? Y ves a, a Buzz Lightyear, pues realmente un héroe. O sea, realmente un héroe, de, es un muñeco de acción. Y ahorita lo ves un poco como, como un personaje de apoyo. Oye, llegó ¿no? Ajá, yo lo sentí más como un personaje de apoyo. No vi al Buzz Lightyear que creyera que, ah, oh, sí, que no sé qué, que se presentó ahí de, hola, este, ya descubrieron el material no sé qué o siguen con combustible fósil. Y le responde el puerquito, creo, el perrito ese de espiral, no, tenemos la doble A. O sea, ese Buzz Lightyear, que ya era como de un rango alto, me imagino, me hubiera gustado un poco más verlo. Me hubiera gustado ver la verdadera batalla de Zork y de y así pero lo que vimos fue una especie como de ahí está eh o sea esto no es lo importante pongan atención en eso y sí o sea lo, pues si a alguien se le ocurrió eso en mercadotecnia denle un ascenso porque lo logró o sea la gente no está hablando de la película como tal que sea mala porque lo es está hablando de cuánto fueron tres segundos 5 segundos podrían haber hecho eso mismo con matrix 4 ¿no? Ándale. que le fue tan mal a los pobres no se hubieran puesto ahí a la trinity con la novia con un beso de eso lésbico no, con ella misma no en otra Ándale trinity, trinity de matrix con trinity de no matrix y hubiera sido boom, vale un boom, boom hasta yo la hubiera ido a ver tres veces pero no a final de cuentas no me gustó entonces lo que están haciendo en ese aspecto pues sí si la película es mala en, en el aspecto de que quisieron hacer como una escaleta muy marcada para niños muy pequeños, pero al mismo tiempo que está la escaleta de aquí se cae, aquí brinca, aquí pasa esto, aquí pasa el otro, en los momentos que son como más intensos, le ponen ahí de la ecuación de no sé qué y el, y el salto, y, y le dan mucho, tratan como de darle mucha fuerza, pero al mismo tiempo son como argumentos así nada más pintarrajeados, mal pintarrajeados de su, de, de, de, de ciencia que conocemos, entonces Quedó mal, quedó a deber. Sí, quedó a deber mucho por todo lo que hemos visto de Pixar, pero yo creo que es parte de la decadencia que trae Disney con esas ondas. Y, y sí, o sea, me pareció una película hueca, mala, eh, larga, no sé, no me gustó, no me gustó la película. Mi conclusión es que no, no, no, no te que, llegó al corazón. No me llegó. No te llenó no me... el ojo ni el corazón. Ni el ojo ni el corazón, o sea, digo soy muy fan de las animaciones de Pixar. Pues, me encantan las animaciones la animación me encantó los colores el muñeco o sea sí sí sí tiene su punto bueno pero hasta la difícil. aceleración que mencionabas en la voz de la galaxia no hacia la estrella y se aceleraba más ándale sí todo eso me pareció muy bueno pero a final de cuentas la historia no acaba de no acaba de convencerme que fue una, una historia de un personaje de acción me siento que Buzz Lightyear no, se cuajó. exacto Buzz Lightyear se merecía ser Han Solo De ese tamaño es el mi percepción de Buzz Lightyear como héroe de acción No solo el de la película Pero Han Solo el, de... ¿El spin-off No, no, no, no, no Han Solo, el, el mero Han Solo El señor Han Solo, antes de que saliera con Kylo Ren y esas payasadas No, Han Solo, el Han Solo incluso cuando, cuando ya lo capturan ¿no? Y lo ponen en carbonita y le dice a la princesa Te amo, lo sé ese Han Solo merecía ser Buzz Lightyear a ese nivel fuerte, pasa problemas, crece. O sea, ese tipo de cosas le hicieron le hicieron mucha falta a un personaje tan, tan representativo de las películas de animación tipo Pixar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, a ver, pues vuelvo a ver, Rick, o al burro diciendo ahí la burra que más aplauda, porque esta cosa no me gustó. O sea, realmente no me gustó. Y... Pues hasta pudieran haber aprovechado el, el hecho de... De que vos fuera muy eh, inclinado, así como dices, el tema de Han Solo, era un macho alfa, ¿no? Un, un, muy cuadrado y que hiciera eso y que más bien el mensaje lésbico le hiciera entender que el amor puede surgir Donde desde sea, cualquier... O sea, o sea, sea. Que, que ese momento trajera como mucha historia, trajera como historia, porque me pareció tan hueco de, ah, sí, ves, sí. Y ni siquiera fue una, así, ah, sí, como que tengo muchas ganas de verte y de besarte, no, nomás fue así de, Nue". y el mismo, la misma expresión, Nue". o sea, no, no, no, no, no tuvo, si hubiera sido una historia realmente contundente, que, que las chicas se conocieron de niñas y, y juntas salieran del adelante, que les hacían lo que fuera y que, y todo ese tipo de cosas y de repente llega este voz lagir tipo Han Solo ahí de Ah, pero ¿a poco sí se quiere? Es que, pues es que necesitan un hombre, ¿no? Es que... Y de repente ver que estas chicas, por ejemplo, se esfuerzan tanto por estar juntas y de repente dice voz lagir Ah, no, entonces sí creo en este, que se quieren bien, que están haciendo, echándole ganas, pues yo también me, me supero y las ayudo y le echo más ganas. Pudo haber sido una historia un poquito más fuerte y más sólida. Lo que hicieron aquí es, una, es un vulgar catálogo de juguetes, nada más. Y de ahí, pues ahora Mercadotecnia dijo: promuevan los del beso lésbico, promuevan del beso lésbico. ¿Qué caso tiene? Ahora dicen en Arabia, la, lo prohibieron en Arabia, lo prohibieron. Arabia es un país que latiguea a las mujeres. ¿Qué, ¿Qué le importa que Arabia prohíba un, un, una película para niños? ¿No? Arabia, <risa> China. <risa> Qatar, todos esos países este, que por muy avanzados y petroleros y árabes y no sé qué, siguen siendo tercer mundo, o sea, y, y por su forma de pensar tan cerrada tan retrógrada, tan tan nefasta, pues están peor digo, acá los mexas por lo menos eh, hablamos que del machismo ese tan terrible que nos dicen que somos, pero pues todavía somos como de, de protectores, y no le pegues a la mujer y no la toques ni con el pétalo de una rosa y cosas así Excepciones, hay su bola de locos, hay psicópatas, ¿no? Pero la mayoría no lo somos, la mayoría somos todavía un poco más este, de la idea obsoleta del caballero, ¿no? Y decimos, ah, bueno, y nos damos cuenta, vatos, si yo veo a mi, a mi amigo que, que ha luchado, le ha echado ganas, ha llorado por estar con su pareja, hombre, mujer, lo que sea... Yo, le, yo me, me sumo a que también esta parte, pues diga, ¿por qué te tienes que ocultar, vato? No pasa nada, si lo quieres, si se quieren, y van a hacer todo lo que tengan que hacer a futuro, crecer, poner un negocio, casarse, y al mismo tiempo que expandir ese cariño hacia adoptar un chamaco, por ejemplo, que las parejas tradicionales, heterosexuales, católicas y cristianas no ven por un niño de la calle, ...pues no estoy de acuerdo que ese maldito closet exista... ...ese perro closet no debería de existir... ...todo mundo debería de ser libre de, de, ser, de querer a quien quiera... ...y colores, lo que sea, no importa... ...porque además me estaban diciendo este, en una plática con personas del trabajo... Que, ...que pues por qué, ¿no? ...que quieren retacar la historia, o sea, bajo el mismo argumento... ...pero con unas palabras más fuertes... ...y que además era una pareja interracial... ...pues sí, o sea, ¿cuál es el problema?... De que dos personas distintas, porque a final de cuentas eso es lo que la humanidad tiene como de bueno, que, que somos todos distintos, puedan quererse. O sea, no no le veo ningún sentido a los reproches o a la ira o a toda esta cosa tan horrible que despegó estos cinco segundos de película. Y sí, o sea, créanos, son cinco segundos de película. Y si a usted tantito le molesta, tantito piensa en morbo, de que ah, ¿eso es qué? No gaste, mejor compres un vistecito extra, un kilito de tortillas adicional, un refresco Y no gaste dinero que a lo mejor va a sacar de la tarjeta de crédito para ver esa película horrible con un beso lésbico En serio, no lo haga Aparte ya se la contamos aquí en La Voz del Pueblo, hombre es, Ese es el resumen, realmente eso llega Y creo que se viene un contraataque también en, en la siguiente entrega de, de, de Thor, Amor y Trueno también ahí se hizo un guiño a que, que Thor le gusta al compi este de Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, ella no le gusta la chica Thor, que ahora que era antes su, su novia, Natalie Portman, ahora ¿Qué? que ya está sure. bien trabada, se volvió Thor. Y <risa> ahora este compa, hacen como un guiño ahí que le va a gustar el otro hombre ¿no? también. ¿Sí lo ah, viste? Sí. ¿O todavía no lo has viste? <risa> que están ahí Thor, así de, a mí no, a mí no me veas, nada, no, no, no, o sea, yo hablaba de mi familia, ¿no? O sea, no, no tiene ninguna, vamos, es mitología griega, no, griega no, es este, mitología nórdica, Thor, ¿no? Y, y ahorita nos lo dibujaron bien bonito con este cuate musculoso, altote, barbón. Sí, ¿no? Está bien guapo el hijo de la chingada, ¿no? Al final de cuentas... Ahí sale un desnudo, ¿no? También, aparte, y, para deleite de las féminas Pero como, y caballeros. Si leemos la verdadera mitología, pues yo creo que yo paso por Thor. O sea, incluso en un juego de... en este juego, ¿cómo se llama? Donde sale Kratos. Se me olvidó el nombre. Estaba viendo el tráiler el otro día. Pases en... no acepto. No. God of War. God of War. Sale sale Thor y mucha gente estaba muy ofendida y grité, ¿por qué no sale Thor como es y no sé qué? Y sale un cuate diciendo, Thor era un cuate así, así asado, con su barba rojiza, una barriga prominente de tanto beber alcohol y todo ese tipo de cosas. Y dije, ¿vato? Yo me identifico con Thor. ¿no? Y, y si le va a echar el ojo a Chris Pratt en su papel de Star Lord, también me identifico con Thor y ahí echándole el ojo a Chris Pratt, digo. Yo soy más del tipo de hombres acá Henry Cavill, ¿no? Pero Mira, hecho, este, no es el asunto. No tiene por qué ser un hecho, no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser este satanizado, no sé si la palabra sea correcta, este ese tipo de cosas, ¿no? Y ya me imagino, ay, dijo que le gustaba a Henry Cavill. Sí, Henry Cavill, me encanta sus brazotes, sus ojotes azules. <risa> es Henry Cavill, hombre, no sé qué clase de hombre no puede decir Henry Cavill, o sea, no ay, perdón, espera, mi heterosexualidad, no. Oh, ojo, no. Se te cayó sea, algo. No sé, se me cayó mierda, no. Ojo, son bromas, son br esto es broma del muy vieja escuela, o sea, a final de cuentas son cosas que hombres, <risa> género, 40 ah, Dios, y tantos años claro. que van a gracia sabemos que está mal, pero a final de cuentas son cosas que nos dan risa, ¿no? Y lo estamos y nos, y, y, y que conste que previa a estas bromas. Yo estoy muy de, a favor de que existan estas expresiones. Digo, el, el punto aquí no es si las expresiones de amor homo, homo, homo parentales están bien o están mal. Lo que está mal es que se usen como argumento de venta de una película, argumento de, de ese tipo de cosas. Eso es lo que estoy en contra. Eso es lo que detesto de, de Netflix, de HBO... ...de todas estas este, empresas que están usando las creencias y la forma de pensar de estas personas. Así es, porque incluso ya está en la más afamada de HBO, la de Game of Thrones... ...siempre era el capítulo del día, había una situación de, de chicas besándose con chicas... ...de hombres con hombres y viceversa, ¿no? Entonces, realmente no tendría por qué sorprendernos ya hoy en nuestros días... Sin embargo, yo creo que sí la sociedad mexicana tiene por ahí un rezago importante, por lo menos que no se quiere ver o no se pretende abordar, pero pues es una realidad, ¿no? Hay un rezago en este sentido, en el, en el tema de aceptar este tipo de nuevas interacciones. Muchas veces esto sosegado por las creencias y las imposiciones reológicas, relógicas, perdón, religiosas, ideológicas, que bueno, lo condenan incluso desde la Biblia, ¿no? Este tipo de interacción entre personas de ambos sexos. Pues miren, ahí quedó el tema. Nos dio tiempo de hablar de las dos cosas que queríamos, amigos. Ya quedó la entrega para que ustedes nos hagan el favor de interactuar en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Pues hasta aquí el tema amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de La Voz de la Galaxia, La Voz del Pueblo y espero que les haya gustado este tema, si tienen comentarios al respecto por favor no olviden dejarlos, es de suma importancia porque recuerden que en estos momentos está la dinámica para la tarjeta de 500 pesotes, 500 pesotes mexicanos, que pueden comprar una caja de 24 cervezas en Amazon, un software, software, aplicaciones, eh, suscribirse a YouTube Prime, unos dos tres meses para que ya no nos vean con anuncios y es importante que visiten la página xhtweb.com.mx, ahí están las preguntas, ahí están las respuestas, no olviden suscribirse a La Voz del Pueblo en todas las redes sociales, en Quay, en TikTok, en Facebook, en Twitter, ya vi, la, ya vi el Twitter de La Voz del Pueblo, suscríbanse, es importantísimo, por ahí vi que te contestó Ari Gameplays hace unos días, qué buena onda. Así es, ahí le echamos una florecilla y por ahí ya se animó a respondernos la chica. Así es, entonces no olviden suscribirse, nos vemos la próxima semana con un tema nuevo, si este tema les gustó, les gusta cómo estamos tratando los temas, por favor déjenlo en los comentarios, comuníquense con nosotros al Telegram y a todas las redes sociales para que sigamos en contacto y podamos seguir nosotros haciendo temas, ya sabemos, mientras ustedes aplaudan, nosotros seguimos aquí exponiendo los temas. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien. Hasta luego. Hasta luego.